El Domingo de Ramos es una celebración religiosa en la que la mayoría de las denominaciones del cristianismo conmemoran la entrada de Jesucristo a Jerusalén, dando así inicio a la Semana Santa. Que esta palma nos recuerde durante todo el año que aclamamos a Jesús como nuestro Rey y nuestro Señor. Y nos ayude para que no seamos con nuestros pecados los que el Viernes Santo gritamos, ¡Crucifícale! Jesús, ten misericordia de nosotros. Amén.